Puedes levantarte y un día decir, basta. ¿Estás listo para decir no más? Hola, bienvenido a Lifers. Te saluda Ricardo Niño y me complace tenerte una vez más acá en nuestro canal. Bueno, sé que es difícil, pero hay que aguantar y hay que ser fuertes. Te sentirás mejor si te quedas hasta el final del video. Si te gustan esta clase de videos regálame un buen like, suscríbete, activa la campanita y así podremos llegar a muchas más personas, me ayudarás bastante, vamos a ayudarnos entre todos, acá en BeLifers estamos preocupados por ti, por tu bienestar. Son muchos quienes creen que es imposible cambiar de un día para otro, pero están equivocados, Llega un momento de nuestra vida en el que utilizamos todas nuestras fuerzas para decir ya no más. ¿Sabes la importancia de tus palabras? ¿Conoces el poder de decir no? Si no nos armamos de valor para decir basta, podemos perder todo el control de nuestra vida. A veces las personas se aprovechan de nuestra buena voluntad, se aprovechan de que nos guste ayudar. Y saben que a muchos se nos hace un poco difícil decir no. Esto es muy común en temas de pareja y en el ambiente laboral. Cuando decimos ya no, corremos el riesgo de que otros piensen que somos malos o malas personas. Qué irónico, ¿verdad? Irónico que cuando decimos o decidimos velar por nosotros y dejar de estar cuidando a los demás, nos llaman egoístas. Debemos aclarar que eso no es ser egoísta. Debemos aclarar que solo nos dedicamos a querernos un poco más. Tal vez suene mal, pero debemos dejar de preocuparnos tanto por los demás, por personas que solo se aprovechan del cariño que les tenemos. Claro. No podemos ignorar que tanto tus derechos como los míos son importantes, pero así como hay momentos en los que decimos sí, también hay momentos que ameritan un no. La idea es actuar bien diciendo no, en el momento oportuno. ¿Me entiendes? Exacto, sin hacerle daño a los demás. El decir no, nos ayuda a fijar nuestros límites, ...y con ello incrementar nuestra productividad. Sé que, en ocasiones, puedes morir por ayudar a alguien que quieres mucho. Pero debes entender que cada uno de nosotros debemos librar nuestras propias batallas. Y ok, puedes darle una mano amiga hoy. Pero si se la das mañana también, esa persona se acostumbrará a ti. Y no solo tendrás que librar tus batallas, sino también las de alguien más. Deja de pensar que al decir no, decepcionas a los demás. Piensa en ti, piensa un poco más en ti y pregúntate si esa actitud que estás tomando es sana para ti. ¿De verdad quieres más obstáculos de los que ya tienes? ¿No te basta con quitar las piedras que se atraviesan en tu camino, y ahora quieres quitarlas de otros? Aunque no lo creas, cuando dices no más, todo mejora. Sí, te das cuenta a quiénes son de verdad tus amigos. Porque cuando somos muy colaboradores, nuestra cantidad de amigos se incrementa de una manera impresionante. Pero lamentablemente más del 60% de esa amistad no es sincera. Entonces, cuando dices no, las personas que solo te buscaban por interés se van alejando poco a poco. No te sientas mal, porque tu grupo de amigos es más pequeño. Solo las personas que permanecen a tu lado son quienes merecen tu amistad. Míralo de esta forma. Imagina cuántas veces dices que sí. Imagina cuántas veces perdonaste. Ok. Ahora toma esos sí y transformalos en una ola. ¿Ves que es pequeña al inicio, cierto? ¿Qué sucede con ella? Con cada sí que dices, con cada traición que perdonas, se va haciendo cada vez más y más grandes. ¿Y qué crees que sucederá cuando llegue a la orilla? No solo te harás daño, sino a todo aquel que se encuentre cerca de ti. Llegará un punto en el que no podrás más y explotarás. Te advierto que en ese momento puedes decir cosas sin pensarlo y terminar eh, hiriendo a otros. ¿No lo ves así? <risa> bueno, imaginan que con cada no que ignoras... Un si nace. Ok, simple. ¿Qué significa esto? Una responsabilidad más. Más trabajo para ti. Más estrés para ti. Más sufrimiento para ti. Y si le quedas mal a la persona a quien le prometiste que cumplirías, bueno, quedarás como el malo de la película. Entonces, son más responsabilidades que te impiden cumplir con las tuyas. Mientras más complaciente eres, más estrés sentirás. Créeme. Te lo digo por experiencia. Si alguna vez en tu vida te ha pasado esta experiencia o alguna parecida, déjamelo en los comentarios. Como también, si has llegado a este video, coméntame una mariposa. Así sabré que te está gustando este video. Eres fiel a V-Lifers. Por eso te dejo esta sorpresa que te expondré a continuación. <risas> es una historia personal. Recuerdo un día un amigo me comentó que se levantó decidido a comerse el mundo, tomó su mejor ropa y su mejor sonrisa y salió. Era un día más en el que debía acudir al trabajo, pero estaba feliz porque las cosas iban bien, o al menos eso pensaba él. Cuando llegó al trabajo, recuerda que todo era un caos, algo no cuadraba. En fin fue a hacer sus deberes y el jefe le pide que realice una actividad que la verdad no se encontraba dentro de sus deberes no estaba ni cerca de serlo pero él aceptó porque siempre es bueno aprender cosas nuevas no pues al parecer realizó muy bien esa actividad tanto que su jefe lo felicitó y todo iba bien había más ingresos y eso le emocionaba Ay.